Hola de nuevo a todos y gracias por seguir este vídeo. Hasta ahora hemos visto la estructura condicional IF ELSE o solamente if. Pero a veces queremos que el programa se comporte de la siguiente manera. Que al llegar a un cierto punto, en vez de tomar solo una bifurcación, pueda seguir por un número N de caminos distintos. Bueno, pues esto en principio se podría hacer de dos formas. Una es que al hacer la pregunta, nos pueda dar varias contestaciones y en función de esa contestación, pues irnos por un camino o por otro. Por ejemplo, si nos preguntasen qué estación del año es, sabemos que hay cuatro respuestas, pues en función de cada una de ellas nos podríamos ir por un camino. Pero en Python no se puede manejar ese tipo de preguntas, que se manejan en otros lenguajes de programación con la construcción switch. Aquí solo se pueden hacer preguntas de respuesta sí o no, condiciones. Entonces lo que vamos a tener que hacer, como pone aquí, no es una pregunta, sino varias. Tendremos que hacer para poder elegir el camino. Eso se consigue con la instrucción ELIF. ELIF es una contracción de ELSE-IF. Y ahora vamos a ver cómo es su estructura general y cómo se ejecuta en la práctica. Pues escribimos un if y tenemos una condición. Si esa condición se cumple, ejecutamos el bloque 1 y terminamos. Si no se cumple, pasa a la parte de el if y comprueba la condición 2. Si la condición 2 es cierta, ejecuta el bloque 2 y salimos de ahí y volvemos otra vez al flujo general. Podemos poner todos los elif que queramos. Y si no se cumple ningún elif entonces se ejecuta el else. Y ya devolvemos el control al flujo del programa. Bueno, pues vamos a crear este programa. Tenemos que pedir un número. Bueno, pues vamos aquí. En vez de pedirlo, lo vamos a teclear. Un número. Ahora, si el número es mayor que cero, debe escribir positivo. Pues vamos a hacerlo. Si el número es mayor que cero, escribimos que es positivo. Todavía no hemos terminado de leer el ejercicio es positivo. Seguimos leyendo. Si el número es cero, pues tenemos que volver a comprobar otra cosa. Por lo tanto, venimos aquí y escribimos el if y ponemos la siguiente condición. Vamos a comprobar si el número es cero con el doble igual. En ese caso, tenemos que escribir que es nulo. Bien. Y si ya no estamos en ninguno de estos casos, pues ya nos podemos ir directamente al else, porque el número debería ser ciertamente negativo. Vamos a verlo. Aquí escribiríamos print es negativo. Y vamos a ver si funciona. Para ello lo vamos a comprobar. Con el 56 nos tiene que decir que es positivo. Bien. Con el 0 nos tiene que decir que es nulo. Es nulo. Y con el menos 2, por ejemplo, nos tiene que decir que es negativo. Pues funciona correctamente el programa. Vamos a ejecutarlo y pasamos al siguiente ejercicio. Ahora tenemos una variable edad. Si la edad es superior a 70, estamos en la tercera edad. Pues vamos a ver, edad, vamos a poner un número, por ejemplo 34, y vamos a escribir junto, aunque lo suyo sería dejar un espacio, pero si no, no me entraría en esta diapositiva. Si la edad es mayor que 70, de momento no hemos terminado de leer. Vamos a escribir. Tercera edad. Bien. En caso de que esto no se cumpla, pues tenemos que comprobar si la edad es superior a 30. Escribimos el if y ahora comprobamos si la edad supera los 30 años. En ese caso tenemos que escribir print adulto. Bien, pero tenemos que seguir probando. Vamos a escribir otro el if. Ahora tenemos que comprobar si es mayor que 15. Si la edad es mayor que 15. Entonces tenemos que escribir joven. Print joven. Bueno, ya se nos han acabado las condiciones. Ahora, si no se cumple ninguna de estas, pues lo que tendremos que hacer será decir que es un infante. Pero entonces ya lo hacemos con else. Con else y escribimos print Infante. Bien, pues vamos a ver qué sucederá con el 34. ¿La edad es mayor que 70? No. Pasa a la siguiente comprobación. ¿La edad es mayor que 30? Sí. Por lo tanto, se ejecuta esta de aquí. Tiene que escribir adulto. Muy bien. Vamos a ver qué sucede con un 120. Si tuviésemos 120 años, se cumple la primera condición y ya no hace nada más. No comprueba nada más. Por lo tanto, escribe tercera edad. Vamos a poner una edad entre 15 y 30, por ejemplo, 23. Esta no se cumple, esta no se cumple, esta sí se cumple. Por lo tanto, hacemos esto, y escribe joven. Y vamos a escribir una edad menor que los 15 años, por ejemplo, 12. Y escribe infante. Y vamos a ver qué sucederá si, por ejemplo, escribimos menos 8. Pues esta condición desde luego no se cumple. Está tampoco, está tampoco, pues va a pasar a ELSE. Va a tener que escribir infante. Veamos. Pues el programa funciona perfectamente, aunque admite edades negativas que en un posterior refinamiento habría que pulir este defecto. Y esto es todo por este vídeo.